Tabal, hace 40 años que no tengo padre. La mediática defenestró a Santiago Val por su poca presencia paterna a lo largo de su vida y dio una hipótesis sobre su actitud. Creo que él nunca se bancó que mi mamá lo dejó. Los detalles en la nota. La familia Val sigue en pie de guerra. Tras un momento de tregua, todo se reactivó en la ceremonia de los premios Estrella de Mar, cuando Julieta, hija de Santiago y hermana de Febe. Abucheó e hizo gestos negativos cuando se anunció que la obra de la que participa su familia junto a Carmen Barbieri era la ganadora como mejor revista. Julieta se presentó en incorrectas y fue muy dura con su padre. Yo lo quiero a mi papá, pero no lo demuestro porque nunca tuve un vínculo, lo quiero porque es mi padre. Cuando tenía seis años decía que no tenía papá porque me daba vergüenza que nunca viniera a ningún lado, admitió la actriz. Sobre la forma en que ve a su padre, explicó que creo que me quiere, pero los hijos en su vida no fueron prioridad. Para algunos padres sí lo son, pero para él no, ni yo ni Federico, que lo ama y todo, pero no fuimos lo más importante. Luego la primogénita de Santiago habló de superación, tengo 40, ya pasé un montón de cosas. Hace 40 años que no tengo papá. Hoy entiendo que él es quien es, hizo lo que pudo, y yo tengo que tomar lo que es él y seguir mi vida. Por eso no me quedo más llorando. Es lo que me tocó". Cuando le dijeron que en una entrevista su padre dijo que ella tenía que pedirle perdón, estalló. Puedo comprar todas las barbaridades que dijo en la vida, pero no que le tenga que pedir perdón. Dijo que soy una frustrada, me dolió un montón. Yo creo que él nunca se bancó que mi mamá lo dejó.